Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con titulares. Padres de familia de algunas instituciones educativas de la ciudad se quejan por la falta de protocolos de bioseguridad e incumplimiento de distanciamiento en las aulas de clase. Autoridades en Barranco Bermeja investigan origen del panfleto que circuló con amenazas en las últimas horas. En Consejo de Seguridad se tomaron algunas medidas. Secretario de Educación responde a denuncia de padres de familia asegura que verificaron lo expuesto. Creos con el acompañamiento de personerías logró que una mujer barranqueña saliera de la ciudad ante amenazas que aseguran que son de presuntos LN. Y en los deportes, Alianza ganó 2 a 0 contra Jaguares de Córdoba en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre vuelve a la parrilla de enlace de televisión el programa informativo Rosberg Perilla. Con el patrocinio de Producto de las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. Credos con el acompañamiento de la personería distrital. Llegó y logró que una mujer barranqueña saliera de la ciudad ante amenazas que aseguran son del ELN. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene detalles de esa información. Adelante, Carlos Andrés. Muy buenas tardes Yanit y a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es que precisamente la corporación Creos ha hecho llegar una denuncia que ellos llevan, este caso precisamente pasado el día sábado, donde una mujer fue agredida y también desplazada por presuntos miembros del ELN. Para ampliar esta información tenemos a Camilo, quien es precisamente uno de los abogados de la corporación. Y bueno, cuéntenos y amplíennos sobre esta información, Camilo. Buenas tardes televidentes, eh, como usted lo acaba de mencionar, una familia se acercó a Credos a denunciar que es víctima de amenazas, hostigamientos, un atentado, lesiones personales, discriminación y por último un desplazamiento forzado. Se está viviendo una situación muy difícil en la Comuna 7 de nuestra ciudad, Barranca Bermeja. Eh, grupos armados están eh, imponiendo sus normas. Eh, a las comunidades, a la población civil, algo que está en contravía del derecho internacional humanitario, eh, personajes que se presentan como presuntos miembros del ejército de liberación nacional el día sábado irrumpieron en una casa del barrio María Eugenia eh, y amenazaron de muerte tanto a una señora mayor de edad como a un menor de edad que tuvieron que desplazarse eh, en horas de la noche hacia otro lugar del país por protección. Este caso lo llevamos con la coayuvancia de la personería distrital de Barranca Bermeja. Hicimos lo que nosotros conocemos como defensores de derechos humanos como ruta de vida, eh, gestionando ante la administración distrital las ayudas humanitarias pertinentes y denunciando ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen estos hechos y se dé con los responsables para iniciar una acción penal como defensores de derechos humanos siempre hemos insistido en que es el estado colombiano a través de sus instituciones quien debe garantizar y respetar los derechos de las de las comunidades y de la población en general ¿Está ausencia del estado ahí en ese sector? una siete Barrancas. Pues una de las cosas que evidencia esto es que en efecto hay conflicto armado en Barranca Bermeja algo que las instituciones han negado aquí las instituciones desde de la policía nacional hasta el ejército y otras instituciones niegan que hay conflicto armado en la ciudad de Barranca Bermeja. En, nuestras, en nuestros registros, en nuestra base de datos como defensores de derechos humanos, tenemos varios casos donde las comunidades han denunciado presencia de presuntos miembros de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional y también de miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son grupos paramilitares que también hacen presencia en la región y en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias Camilo, esas fueron las declaraciones de eh, uno de los abogados de la corporación Credos, que precisamente eh, hacía llegar ese llamado a, a las autoridades y también a las entidades correspondientes. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Gracias Carlos Andrés por su información y autoridades en Barranca Bermeja investigan el origen del panfleto que circuló con amenazas en las últimas horas. En Consejo de Seguridad se tomaron algunas medidas. Se cumplió un Consejo Extraordinario de Seguridad en Barranca Bermeja con la presencia de autoridades civiles, militares y de policía, así como el Ministerio Público, analizando la situación de la circulación de un panfleto que amenaza a líderes políticos y sociales de la ciudad. Decimiento frente a unas presuntas amenazas contra líderes sociales y políticos y comunales de nuestro territorio en Barranca Bermeja. Hemos concluido entonces con unos compromisos directos de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la apertura de la noticia criminal, a la designación de un fiscal especializado desde el orden nacional para atender precisamente esta noticia, este panfleto que está aún en proceso de verificación. Toda la importancia desde las diferentes organizaciones, apoyo de policía judicial para determinar cuál es la autenticidad de este documento, pero sobre todo la garantía de los derechos fundamentales rechazando las presuntas amenazas que se conocieron en las últimas horas a líderes sociales políticos y comunales los organismos de seguridad trabajan en las respectivas investigaciones para verificar la autenticidad de las amenazas y garantizar los derechos fundamentales y la vida de los líderes nosotros como autoridades sencillamente con el compromiso directo del señor alcalde ha dispuesto que se realice una mesa de trabajo también con las autoridades y con las personas que están al interior de este documento para que podamos ahondar en la las investigaciones y así determinar realmente las circunstancias sobre las cuales se presentaron este tipo de hechos que desde luego rechazamos de manera contundente como autoridades y que vamos a estar muy, muy atentos a cuál ha de ser entonces el resultado final de estas investigaciones. Se espera que la investigación pueda dar con el origen del panfleto y así actuar con la autoridad judicial. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.com Y padres de familia de algunas instituciones educativas de la ciudad se quejan por falta de protocolos de bioseguridad e incumplimiento de distanciamiento en aulas de clase. Una denuncia por medio de fotografías ha hecho llegar un padre de familia de una institución educativa de la ciudad, en donde advierte en un mensaje textual que son demasiados los niños que están asignados a un salón de clase y asegura a este padre de familia que hay alumnos que deben recibir clases de pie por no tener un pupitre. Deberían hacer una visita a las instalaciones del Colegio El Cas José Prudencio Padilla. En las fotos se puede apreciar que hay demasiados niños en un salón, no se está respetando los protocolos de distanciamiento y siempre quedan algunos niños sin pupitres. Hay niños viendo clase de pie. De otra parte, una madre de familia envía un audio en donde asegura que en otra institución educativa no cumplen con los protocolos de bioseguridad y exige explicación y solución al respecto. No tienen bioseguridad. No tienen bioseguridad cuando los niños van a entrar ni al colegio, ni a las aulas, ni en ningún lado. Y ahora, desde ayer, los niños son los que tienen que cambiar de aulas en cada, en cada cambio de clase. Entonces, los niños tienen que ir a exponerse de salón en salón la aglomeración en cada cambio de clase, porque van a cambiar todo el colegio al mismo tiempo. Quiero, por favor, que se personalicen de esa situación. El Camilo Torres Restrepo está haciendo eso. Estos padres de familia esperan que se dé solución a estas problemáticas desde la Secretaría de Educación. Secretario de Educación responde a denuncias de padres de familia. Y asegura que verificarán lo expuesto. Bueno, informarle a la comunidad barranqueña que este proceso, estas imágenes que están pasando por las redes sociales, corresponden básicamente a la institución educativa Cajos de Padilla. Pero eso sucedió en la semana de inicio de clases, que fue la primera semana, 24 de enero en esos días. ¿Y qué se presentó en esos días? Pues lógicamente estamos en el proceso de ubicar los estudiantes en cada uno de sus aulas, organizar con los docentes cada uno de sus grupos. Y esos días se presentó eso porque estábamos en, ese, en, ese, en esa etapa en esa etapa de nivelar y de organizar bien las instituciones. Pero ya en las instituciones educativas, en todas, los estudiantes están acomodados en sus pupitres, en sus puestos de estudio, viendo las clases normalmente con los docentes. La norma establece que para estudiantes de preescolar deben ser 25 estudiantes por aula de clase. Para eh, eh, primaria y para secundaria, básica secundaria, hasta 35 estudiantes y para la media que es décimo y once, 40 estudiantes. Es importante también aclararle a la comunidad barranqueña que por este retorno a la presencialidad, por la situación de la pandemia que vive el distrito y que vive todo el país y el mundo entero, muchos padres de familia que tenían sus hijos en el sector privado han retornado o han matriculado a sus hijos en el sector oficial. Esto se nos ha venido un efecto cascada de que las instituciones están recibiendo mucha población y estamos tratando de la mejor manera posible ubicarlos y prestarles el servicio que tanto necesitan estos niños y que los padres que no cuentan con esos recursos para poderle brindar la educación en el sector privado lo hagamos nosotros en el sector educación en el sector educativo oficial. Y a esta hora ciudadanos de Barranca Bermeja participan en la actividad programada por el Consejo Municipal de Barranca Bermeja en el Cabildo Abierto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Estamos viendo imágenes en este momento de este espacio trascendental para avanzar en la implementación de este proyecto. Uno de los más importantes para el desarrollo de nuestro distrito y el que definirá el futuro de Barranca Bermeja para los próximos años. En este espacio se inscribieron 251 personas para intervenir en el Cabildo Abierto, de las cuales 131 son aptas para participar porque incumplieron con la información requerida y presentaron su ponencia o pregunta, que eran una de las condiciones que debían tener las personas que participarían en este espacio. A las seis de la tarde estaremos ampliando esta información y, por supuesto, conoceremos las conclusiones que quedaron de este Cabildo Abierto tan importante para el Paran de desarrollo de Barranca Bermeja para lo que tiene que ver con el POT en nuestra ciudad. Nosotros seguimos llevando información a Barranca Bermeja y a la región. Recuerden que en www.enlacetelevisión.com encontrará más información. Ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome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 Enlace y Noticias, lo que usted quiere ver. Más cerca de ti, te difiere, te entretiene, te alegra la vida.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 Continuamos en el enlace, de noticias familiares de una bebé de 32 días de nacida han hecho un llamado para que esa menor pueda tener los servicios especializados que requiere. Familiares de la bebé María Camila han hecho un llamado a la EPS por el retraso de la remisión de esta menor que lleva 38 días de haber nacido. Hoy María Camila necesita ser vista por varios especialistas que no los hay en Barranca Bermeja. Tenemos 38 días con ella aquí internada en la clínica Magdalena en el cuarto piso en la, neo, en, la, en la UCI neonatal y ella necesita ser remitida a una, a, a una clínica donde haya la especialidad de, de gastroenter gastroenterología pediátrica y neumología pediátrica porque la clínica Magdalena no, no lo tiene asegura a su abuela que ni la entidad correspondiente ni las autoridades de salud han acelerado el procedimiento y temen a que se agrave su salud y tiene la remisión montada desde el 1 de febrero desde el 26 nos dijeron que la niña necesitaba ser remitida y esta es la fecha y nos dicen que nada, que la niña no la aceptan en ningún lado porque la, la está a nivel nacional y en ningún lado la han aceptado y así necesitamos que urgente. Desde el primer día se encuentra internada en la UCI neonatal de la clínica Madrena. Hoy solicitan un procedimiento lo más pronto posible para que la salud de María Camila mejore. La comunidad del barrio Alto del Rosario denuncia el mal estado en el que se encuentra un parque pide a las autoridades una pronta solución. Un habitante del barrio Alto de Rosario ha solicitado el retiro del parque ubicado por el sector. Afirma que ese centro recreativo se encuentra agrietado, situación que ha puesto en peligro a menores. La de este barrio es que el 2 de febrero, como ustedes bien pueden ver, lo único, lo único que han hecho los gobiernos en Barranca Bermeja es este parque, este mini parque, donde hicieron unos resbaladeros que no tienen sino como cinco años, seis años y ya están totalmente deteriorados y el 2 de febrero un niñito se asientó aquí entonces por lo tanto yo como líder les sugerí a la Junta de Acción Comunal que lo demoliéramos porque no hemos tenido dolientes por parte de la Secretaría de Infraestructura a que se acerque a este barrio que es prácticamente el patio de la casa de la Secretaría de Infraestructura pero no, no, no fue posible, entonces yo le manifiesto por intermedio de este medio que si dentro de 10 días la, el municipio de Barranca Bermeja, la Secretaría de Infraestructura, quien es la competente, no viene a solucionar esto, nosotros como comunidad lo vamos a demoler con el permiso de la Presidenta de la Acción Comunal. Señala Héctor que un menor utilizó este escenario ocasionando una cortadura en sus piernas. Piden a las autoridades que se apropien del caso debido a que el niño se encuentra en mal estado de salud. Han pasado muchos gobiernos y ustedes se dan de cuenta de que aquí la vía principal está en pésimo estado. Eh, no tenemos un parque de recreación, no tenemos nada lo que ustedes están viendo aquí. Es prácticamente lo que existe en el barrio, pero no hemos tenido oriente por parte de ninguna administración municipal en Barranca Bermeja. Entonces, por lo tanto, como le digo, necesitamos que, que este gobierno tenga la voluntad política de decir, vamos a ayudarle a este barrio. Hoy la comunidad espera que sea modificado o arreglado este escenario deportivo que es utilizado por los niños y niñas del barrio Altos de Rosario. Una mujer ha llegado hasta las instalaciones de enlace televisión para hacer un llamado de su EPS, quien no ha respondido por su requerimiento. Sí, a ver, pues lo que pasa es que en realidad si uno no, se, no, no muestra lo que está sucediendo con la salud, pues siguen sucediendo las cosas. Eh, yo llevé a mi hijo de 12 años para unos exámenes, pues se, se encuentra con... Eh, el color de la piel muy amarillo, con dolor de estómago etcétera, etcétera, entonces yo lo llevé al médico, el cual le mandó unos exámenes unos, mm, de laboratorio eh, como el segundo día de él lo llevaba, voy a, labora, a, los, a que me dé la cita para los exámenes de laboratorio y veo con extrañeza que me lo dan para dentro de dos meses, como pueden ver ustedes aquí, eso fue el 31 de enero y me lo dan para el 29 de marzo lo cual me parece inaudito porque si yo necesito que, saber qué tiene el niño, entonces lógico que tiene que ser con unos exámenes los cuales le mandó el médico, porque lo contrario no vamos a saber por qué el color, el color que él tiene el niño, por qué son los males, los dolores de estómago, eh, le dan náusea, le dan de vómito, le dan de todo, entonces to, por eso son los exámenes. Para dentro de dos meses me parece volver, repito, inaudito. En realidad le digo, a, a la, no solamente a famisanar a muchas entidades, como sabemos, Comeba fue una que sacaron pues de... De, la, de salud a nivel nacional, y ahora se van a, a pues se van a, a ir a otras entidades, por, por entre ellas como FAMISANAR, etcétera, entonces van a, a, a, a, a mejor dicho, la salud ya se va a poner más, se va a poner peor, y entonces así no vamos a tener ninguna clase de salud, ni pagada, yo soy yo soy contributivo, imagínense, yo estoy pagando casi 300 mensuales, entonces, no, ni subsidiada, aunque la salud no se sé debe ver que si yo pago o no pago, porque para eso es, se llama salud. Y en nuestra sección de Vida y Salud conozca el más reciente reporte de la pandemia del COVID-19 en Barranca Bermeja. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este lunes 7 de febrero se reportó una persona fallecida a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 126 casos positivos en el distrito. El secretario de salud se refirió a estos casos. Bueno, hemos logrado bajar en el número de casos activos. Eh, afortunadamente, a pesar de que estuvimos con casi 1.700 casos activos, no logramos, digamos, que se colapsaran los servicios de salud ni que se superara la capacidad instalada de unidad de cuidado intensivo. Eh, vemos ya cómo el avance del Plan Nacional de Vacunación ha incidido positivamente en las muertes y en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo hacia el tercer pico con 1.500 casos activos, ya teníamos ocupaciones por arriba del 85%. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 24 personas, en los centros de salud 75 y en casa 1.122 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja.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 Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. En Barranca Bermeja es tendencia a la vacunación. Esto se debe a que el secretario de Salud de Barranca Bermeja plantea la posibilidad de realizar jornadas de vacunación puerta a puerta. Con esto esperan llegar al 90% de la población en el puerto petrolero. Veamos algunos de los comentarios en nuestras redes sociales. Dora Solano, uy terrible, porque el que no quiera la vacuna pues no lo pueden obligar, es que se enferman más los vacunados que los que no están, entonces para qué sirve Lady Cañas, la verdad es que el que no quiera no lo pueden obligar, si se las tiran de alzado en los barrios orientales les va peor a nivel regional una tensa situación se vivió el día de ayer en Puerto Wilches, esto debido a la socialización del proyecto Calé, esto debido a la interrupción por personas a la infraestructura de generación de energía y transmisión de la sala, así lo dio a conocer la AMLA. Por su parte los ambientalistas señalaron que no los dejaron ingresar a la reunión, asimismo que ellos se encontraban realizando actividades y demás en forma de protesta. A nivel nacional lo más leído es que el viceministro de Defensa es barranqueño. Gustavo Alonso Niños Furnieles es un joven natural de Barranca Bermeja, politólogo. El nombramiento ha sido bien recibido no solamente al interior de la Fuerza Armada, sino también por los círculos sociales y políticos del puerto petrolero. La posición fue ante el ministro de Defensa, Diego Molano. Esta y otras noticias puede leerlas a través de nuestra página web www.nazatelevisión.com para que esté más informado.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 Case Televisión, más cerca de ti.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 Alianza Petrolera ganó dos goles por cero contra Jaguares de Córdoba en el estadio Daniel Villazapata. La máquina amarilla venció este lunes a Jaguares de Córdoba con un marcador de 2 a 0 en juego válido por la fecha 5 de la Liga Betplay de Mayor en juego disputado en casa. Tuvimos un partido que lo habíamos planificado de, de, de, de, de una manera. Eh, los muchachos yo creo que interpretaron lo que... Lo que... Lo que necesitábamos, sobre todo con este compromiso, con este, con este rival, tuvimos un juego quizás de no, de no, eh, no hubo posesiones extensas, pero hubo un juego directo, un juego mucho más vertical. Eh, cambiamos un poco el sistema, dejamos los dos, de, dos delanteros definidos con características ideales para la defensa que nos presentaba eh, Jaguares. Jugadores hablaron sobre el enfrentamiento de Jaguares de Córdoba, un balance por los goles marcados de los jugadores, Leonardo Saldaña y Brian Fernández. Bueno yo creo que hoy aprovechamos de pronto las condiciones de, del clima, sabemos que aquí es difícil jugar a las 4 de la tarde, donde el primer tiempo eh, ellos lo sintieron un poco más y nosotros bueno intentamos, creamos bastantes opciones de gol, como dice el profe yo creo que pudieron terminar mejor pero al final de todo conseguimos el gol y nos vamos al descanso adelante en el marcador y el segundo tiempo fue más de administrarlo, de tener sabiduría y en las transiciones rápidas pudimos aumentar la diferencia, que era lo que queríamos y bueno, igual el profe dice que interpretamos de una buena manera el partido yo creo que fue así, donde pudimos aprovechar los espacios, la espalda de los centrales pudimos aprovechar esas, esas transiciones rápidas y, y, y hoy nos vamos... Eh, contentos porque pudimos marcar dos goles y, y con el cero atrás que, que era muy importante para nosotros. El siguiente partido del conjunto aurinegro será el viernes 11 de febrero, cuando se mida ante el Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín a las 8 y 10 de la noche en juego de la sexta fecha. Vuelve a la parrilla de programación de enlace televisión de frente con Rosberg Perilla. A la parrilla de Enlace de Televisión vuelve programa de Rosberg Perilla recargado de entrevistas y otros temas de interés. Este 2022 tenemos muchas sorpresas, muchísimo más al lado de la gente con los temas sociales, con los temas que le interesan a la comunidad de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Este es un programa de opinión con invitados en el set todos los días, vamos a estar con todos los temas políticos, con todos los temas sociales, con todos los temas que le interesan a la comunidad de Barranca Bermeja. Las denuncias, vamos a ser sus defensores, como siempre lo hemos hecho a lo largo ya de estos más de 15 años de ejercicio profesional. Perilla anunció que la comunidad puede conectarse a las 9 de la noche de lunes a viernes. El trabajo de los periodistas es siempre defender los intereses de la comunidad, de la ciudad de Barranca Bermeja y por eso los invitamos para que de lunes a viernes estén con nosotros a las 9 en punto por enlace televisión, la televisión de los barranqueños. Usted podrá conocer toda la información, controversia, veracidad, contexto de lo que sucede en Barranca Bermeja. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja. No olviden que a las 6 de la tarde tenemos una nueva cita en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos.